Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, vamos a hacer el cuerpo, siguiendo con nuestros proyectos, vamos a hacer el cuerpo de un muñeco sentado. Antes de empezar a cortar nuestros moldes, quiero darles un pequeño consejo. Siempre busquen comprar sus moldes en sitios o en manualistas o en las mismas revistas. No, siempre compren en sitios confiables. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, cuando nosotros recién empezábamos, siempre, ¿no? ilusionadas, comprábamos un molde. Como no sabíamos más o menos cómo era, sencillamente confiábamos que las personas nos estaban dando bien los moldes. E inmediatamente llegábamos a casa, eh, lo pasábamos a otro papel de repente, o de repente ahí mismo... Pero inmediatamente cortábamos la tela. ¿Y qué sucedía después? Después sucedía que cuando íbamos a coser, las piezas no calzaban como debían. Una estaba más grande, otra más chica, o algunas veces nos faltaba alguna parte. De repente a muchas de ustedes les ha pasado. Gracias a Dios, aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, nos damos el trabajo de revisar cada cosa que tenemos, cada cosa que vendemos, cada cosa que sacamos. Siempre lo revisamos y nos damos el trabajo de ponerles dónde van las uniones. ¿no? Por ejemplo, esto de acá es eh, el cuerpo de la espalda, cuerpo superior de la espalda y este es el cuerpo Inferior de la espalda, ¿no? Entonces nosotros cortamos todo esto y después lo pasamos a una cartulina gruesa o de repente lo dejamos aquí pero ya pegados y para tenerlo para otro proyecto, ¿no? Con el cuerpo que vamos a hacer, queridas amigas, podemos hacer muchos proyectos, muchos, muchos, muchos. Queremos hacer un duende sentado, queremos hacer un Noel sentado, un nieve sentado, cualquier muñeco sentado podemos utilizar. Y entonces ya terminamos con esto. ¿no? Como sugerencia les pido que ustedes, como les digo, antes de hacer cualquier cosa, ustedes se den el trabajito de cortar todo y revisar que todo calce, que todo esté bien. ¿No? si no tienen en ese momento cartón, cartulina lo pueden hacer hasta con un papel periódico amigas mías o con unas hojas grandes si son pequeños sus moldes con unas hojas pequeñas esos son los pequeños secretos y sugerencias que les damos ustedes saben que acá en el rincón de Ana María donde juntas lo podemos lograr siempre le vamos a dar todos los truquitos, los consejitos para que ustedes puedan hacer sus proyectos con mayor facilidad. Entonces, miren acá, ya hemos nosotros juntado los moldes, esta es la parte del cuerpo de adelante, ya hemos pasado a un cartón más grueso, y otra sugerencia que les doy, siempre hagan sus anotaciones, nosotros siempre hacemos nuestras anotaciones aquí. ¿No? en la parte de atrás porque a veces compramos y compramos y compramos moldes o sacamos y sacamos moldes lo dejamos por ahí y después nos recordamos de qué proyecto es entonces miren ustedes acá también hemos hecho lo mismo hemos pegado, ¿no? hemos pegado las indicaciones hemos hecho todas nuestras anotaciones que hay muchas para nosotros porque nosotros solamente nosotras nos entendemos ¿no? Pegar el zapato, va cosido, eh, coser hasta aquí. Miren ustedes, ¿ves? Acá le hemos hecho una marca para hasta dónde debemos coser estas marcas. Como ustedes ya sabrán, como muchas alumnas de noso que nosotros tenemos, ya deben saber que estas marcas para nosotros es por dónde va la elasticidad de la tela, ¿no? Ponemos una flecha con tres rayitas. Y acá ponemos con qué telas trabajamos O u otras anotaciones, ¿no? Entonces así ya tenemos todo Hemos pasado todo Este es el, el cuerpo O sea, todo el cuerpo De la parte trasera Esta es la parte delantera este es la pierna inferior O sea, la pierna que va adelante Y estos son los brazos Entonces ya hemos hecho todo esto, ¿no? Ahora otra cosa, como ustedes saben, a mí siempre me encanta y me gusta trabajar con terciopelo. ¿Por qué me gusta trabajar con terciopelo? Porque lo veo brillante, más bonito, el color me gusta, ¿no? Para mí tiene más brillo, inclusive algunas veces lo utilizo con brillo, sin brillo. Entonces, y también me facilita porque ya no hago un cuerpo y después vestirlo muchas veces, sencillamente hago de frente ¿no? el proyecto y después le pongo algunas algunos adornos y ya para mí he ahorrado tela y entonces yo también puedo cobrar un poquito menos, ¿no? entonces ya me ahorro un poquito de trabajo esta tela también igual que otras tiene la particularidad de que es elástica por un lado y por el otro no entonces, como le digo, a mí me gusta trabajar con esta tela. Pero ustedes pueden trabajar con polar, licra de algodón, si van a hacer un, un Noel, la cara y el cuerpo de un Noel con licra de algodón, con velur granier, poliamida se llama en otros sitios, tela de, de bañador, licra de algodón también que es elástica, eh, tiene diferentes nombres esa, esa tela, ¿no? Doble rebote, en fin, muchos, muchos. Y como le digo, el terciopelo con el cual trabajo yo. Esto muñecos lo pueden hacer con ese terciopelo, polar, velour, licra de algodón, dependiendo qué es lo que van a hacer. Si van a hacer un nieve, pueden usar licra blanca. Si van a hacer un reno, pueden usar licra marrón o terciopelo marrón entonces cualquiera de esas telas ustedes pueden utilizar o algunas en otros países tienen diferentes nombres las telas es la misma tela pero tienen diferentes nombres basta con que tenga un, un lado de elasticidad van donde siempre compran sus telas como siempre les digo le preguntan qué telas son elásticas que les ayuden a ellos ahí escoger y se llevan la tela que a ustedes les gusta entonces acá ya nosotros hemos marcado nuestros moldes todos nuestros moldes miren ustedes este es el cuerpo ya está completo hemos cortado doble como dice ahí en, en nuestros moldes dice cortar doble y entonces ya hemos cortado doble ya siempre en nuestros moldes de aquí del rincón de Ana María siempre van a encontrar todas las instrucciones Todas, todas, todas las instrucciones en nuestros moldes. Por ejemplo, este zapato, por cuatro, con qué tela se hace, por dónde tiene que coserse. Todos los pasos encuentran en nuestros moldes, ¿no? Entonces, acá ya hemos hecho el corte. Estas son dos piezas. Estas de acá, la, las piernas inferiores también tenemos dos piezas. Y los brazos. Y los brazos que le he puesto de otro color para que ustedes lo puedan diferenciar. Entonces, vamos a empezar. ¿no? Vamos a empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer para hacer este cuerpo, allí mismo en el molde. A ver, voy a traer el molde que lo he dejado. Dice coser o unir al otro igual, hasta donde? hasta acá, hasta la parte que va a ser el potito no entonces vamos a cortar nuestra tela y le vamos a poner una pequeña marca una pequeña marca en la tela con nuestro lápiz, lapicero o, o con nuestro marcador que después se borra, no entonces para poder coserlo todo hasta ahí ¿No? inclusive todo todo todo dice en nuestros moldes entonces vamos a dejarlo un ratito acá entonces lo primero que vamos a hacer nosotros como dice allí es coser esta parte de aquí hasta aquí hacemos nuestra marca nuestra marca con el lapicero o con el marcador con lo que tenga entonces lo primero que vamos a hacer para hacer este cuerpo es coser toda esta parte de acá, solamente hasta aquí, ahí donde dice en sus moldes vienen todo detallado como deben hacer, no cosemos esta parte de acá y ya tenemos aquí cosido. Ven ustedes, acá hemos hecho la marca. Miren ustedes, casi se nota mejor porque ya lo hemos marcado y hemos cosido toda esta parte de acá. Entonces esto nos va a quedar así. Nos va a quedar así. Este lado es una pierna y este lado es la otra pierna. Y esto nos queda así, ¿no? Esto nos queda así, como un pequeño potito. Nos va a quedar así. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego tenemos que poner las piernas las piernas interiores le he puesto vamos a ponerle de otro color para que ustedes los puedan ver este la pierna interior y acá va a ir el cuerpo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que coser estas piernas al cuerpo al cuerpo de al pecho no al cuerpo delantero al pecho y le hecho de estos colores para que ustedes lo puedan ver entonces ustedes tienen que unir esta parte de aquí con esta parte de aquí no tienen que unirlo bonito tienen que ver o sea de qué lado es porque no vayan ustedes a coser mal y después nos ha sucedido pasar a nosotros, hasta a las mejores manualistas, nos pasa. Que a veces por el apuro, ¿no? Queremos hacer rápido una cosa y ya ni siquiera miramos, nosotros nos, nos creemos sabiondas, ¿no? Entonces cosemos, cosemos y cuando nos damos cuenta el revés está por un lado y el derecho por otro ¿no? entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado y debemos tener en cuenta entonces vamos a coser toda esta parte de acá ambos lados vamos a coserlo entonces esto de acá nos va a quedar nos va a quedar así miren ustedes acá ya lo hemos cosido hemos cosido ambos lados las dos piernas Miren ustedes, hemos cosido. Entonces ustedes, para poder ayudarse, siempre, siempre les aconsejo que para poder coser, sobre todo a las principiantes, utilicen, o bien lo pueden hilvanar o bien pueden utilizar estos pequeños alfileres de cabecita chiquitita y los delgaditos no entonces ustedes sencillamente agarran su tela y ponen todo alrededor y lo cosen van a ver ustedes que con qué facilidad nos ahorra no este pequeño secreto para poder coser entonces ya hemos cosido esta parte y esta parte ambos lo tenemos cosido Ahora tenemos que unirlo, tenemos que unir esta parte de aquí, esta parte de aquí y después esta parte de aquí, ¿no? Pueden hacerlo como gusten, primero uno y después el otro. Tienen que coser todo. Si gustan, cosen todo alrededor o si gustan también le dejan la abertura del cuello y la abertura de la parte de abajo si tienen que dejarla entonces para poder coser miren ustedes eso es lo que les decía para poder coser en este caso hemos puesto todos los alfileres miren ustedes vamos a sacar esto para que nos permita ver bien miren ustedes Hemos utilizado todos los alfileres alrededor para que nos permita coser y la tela no se mueva. Y para nosotros también estar bien seguras, ¿no? De poder poner bien nuestra tela una con otra, ¿no? Entonces, así ya hemos puesto nuestros alfileres para poder coserlo, ¿no? Aquí ya lo hemos cosido aquí ya lo tenemos cosido luego vamos a coser la otra parte miren ustedes luego vamos a coser la otra parte y luego nosotros cortamos todos los excesos todos los excesos de tela lo cortamos todito y las curvas las curvas, o sea, lo que ve en oval, lo que ve en esquina, le hacemos piquetes. ¿Para qué le hacemos piquetes? Para que la tela, al momento que nosotros lo doblemos, o sea, lo volteemos, no se, no se arrugue, ¿no? Esto de acá son secretitos para que ustedes puedan hacer con facilidad sus proyectos. Por supuesto que tienen que retirar todo el exceso. Lo que tienen que ustedes que dejar es medio centímetro como máximo. Para que al momento de que ustedes volteen no quede abultado ni nada de esas cosas. Entonces así todo el exceso ustedes lo cortan. Todo el exceso ustedes lo cortan. Y ya voltean su tela y sencillamente lo rellena, ¿no? Entonces, amigas mías, una vez que ya está todo cosido, miren ustedes cómo va a quedar nuestro proyecto. Ya está todo cosido, acá le hemos dejado abierto en la parte de arriba porque queremos arreglar todo eso y ponerle... La cabeza que le vamos a poner. Acá vamos a pegar los zapatos. Miren cómo queda ustedes. Totalmente sentado. Así va a quedar nuestro cuerpo, amigas mías. Después que ustedes hagan todo eso, ¿no? Solamente son truquitos y secretitos para poder hacerlo. Con este cuerpo ustedes, como le digo, pueden hacer cualquier proyecto. Si gusta le van a poner una cabeza... Gusta le van a poner un nieve, un reno. Ya depende de todas ustedes. No le hemos hecho los brazos de otro color para que ustedes lo puedan distinguir. Entonces, amigas, este ha sido la clase del día de hoy. El día de mañana vamos a hacer los zapatos. Vamos a seguir con todo para terminar nuestro proyecto. Y como les digo, esto sirve para. Infinidad de muñecos Que ustedes quieran hacer, amigas Ya después, ya depende Como les digo siempre Nosotros le damos los recursos Y ustedes ponen su imaginación Ustedes pueden hacer cualquier proyecto Un duende, un Noel Un reno, un nieve Un hombrecito Lo que ustedes gusten, amigas entonces amigas lindas este ha sido la clase del día de hoy aquí en el rincón de Ana María donde juntas lo podemos lograr hemos terminado con esta clase recuerden visitarnos en nuestro canal y recuerden por favor mirar aunque sea un momento los comerciales para seguir estando en el aire para seguir estando en el aire como es un un canal gratuito, entonces tenemos que ver muchos comerciales, ¿no, amigas? Entonces, amigas lindas, hasta el día de mañana o hasta otro proyecto, queridas amigas. Chao.